banco de preguntas Moodle es una base de datos en donde encontramos todas las preguntas que hemos generado y lo encontramos en administración bancos de preguntas. Ahí encontramos las preguntas, las categorías y lo importante del banco de preguntas es que podemos editar todas las preguntas que hemos generado y llevarlas a la los diferentes cuestionarios que tengamos en nuestras aulas por ejemplo en esta aula que compartimos varios profesores todos tenemos perfil docente el banco de preguntas es bastante importante porque contiene las preguntas de todos estos profesores acá están todas las categorías de los profesores que comparten esta aula. Si yo ingreso, por ejemplo, a esta categoría, voy a encontrar las preguntas que generó la profesora y las puedo editar, reutilizar para, para un cuestionario que arme en el aula. Y ese cuestionario después lo puedo llevar de un aula a otra con las preguntas incluidas. ¿Cómo importar un banco de preguntas? Tenemos que tener en ambas aulas perfil docente, primer consideración. Entonces, posicionarnos en el aula a la cual queremos llevar el cuestionario. Vamos a la opción en administración, importar. Y tenemos que buscar el curso en el que está el cuestionario. Seleccionamos el aula, continuar, y dejamos, incluir actividades y recursos, incluir banco de preguntas. Siguiente. Y buscamos el tema en el que están los cuestionarios. Destildo todo lo que no quiero llevar a esa aula. Y en el tema en el que estaba el cuestionario, que era el tema prueba de actividades de evaluación, cuarto tema, se va a importar. Siguiente. Ahí me está marcando que va a llegar la actividad cuestionario y va a llegar el banco de preguntas correspondiente al tema prueba de actividades de evaluación. Realizo la importación. Luego, clic en continuar y ya vamos a encontrar en el tema 4 el cuestionario que importé del curso anterior.